Los sorteos también es una herramienta poderosa y con mucha eficacia para dispararte en redes sociales. Y definitivamente lo puedes hacer en cualquier red social. Te voy a enseñar aquí un caso muy bueno que yo realicé un sorteo en vivo de una tabla Alcatel hace un tiempo atrás. Y mira, tuve 352 visualizaciones, tuvimos 184 comentarios. Esto le encanta a YouTube, a Facebook, a Instagram, a todas tus redes sociales. Que la gente interactúe contigo. Por eso realmente te va a ir muy bien. Ahora tiene algo positivo y algo negativo. Lo positivo, te disparas, tenlo por seguro. Y lo negativo, que la gente se acostumbra a que te estén regalando siempre cosas. Por eso tienes que definir cada qué tiempo y qué vas a regalar. Suscríbete a este canal hoy mismo, activa la campanita y te espero en el siguiente video.